Esperen, esperen, esperen, esperen. Antes de ir con la cancioncita, hoy es el aniversario del canal. ¡Yeah! ¡Qué alegría! Hace un año empezamos con este proyecto que le ha ido más o menos bien. Y lo queremos festejar. Con un video tematizado del Big Bang. O mejor dicho, el omnipresente estiramiento. Si ¿Sí se acuerdan de aquel primer video, ¿verdad? Ese donde tenía la voz más chillona. Ay. Ay, qué recuerdos. Aún puedo hacer esa voz, ¿eh? Espera, antes de copiarle a Minute Physics, ¿por qué no mejor empiezas por lo que sucedió antes del Big Bang? No hubo nada antes del Big Bang. Así de simple. Preguntarse lo que sucedió antes del Big Bang, señor productor, es como preguntarse qué hay más allá del polo norte. Lo dice Minute Physics en su video Lo que sí podemos decir es que todo en el planeta Tierra está al sur del polo norte Lo mismo aquí, no tiene sentido preguntarse lo que sucedió al inicio del universo Solo podemos decir que todo lo que está en el universo sucedió después del principio Oye Diego, ¿y qué pasó después del Big Bang? Qué tonta pregunta Oye, Diego, ¿y qué pasó después del Big Bang? ¡Maravillosa pregunta! Verás, hace 13 mil millones de años, todo el universo observable estaba en un puntico infinito. Eso no tiene sentido. La prepotencia de creer en la evidencia que te sirven unos señores con bata es demencia. No existe evidencia como tal. De hecho, sí existe evidencia del Big Bang, el fondo cósmico de microondas. Y además, ministro de edición, ¿tú desde cuándo participaste? Oye, oh, yeah. terminaste. Solo déjame explicarte, no fue un único puntito, fueron muchísimos puntitos, lo cual formaron un espacio infinito donde todo el universo estaba comprimido. Esto se puede con el poder mágico del infinito. Puedes comprimir una recta tanto como quieras. ...y seguir siendo una recta infinita. ¿No sería mejor comenzar con el origen teológico de la teoría del Big Mac? Ok, pero que sea rápido. Desde tiempos ancestrales, el ser humano ha intentado explicarse el origen del todo... ...y la razón de su existir. En las religiones abrahámicas, por ejemplo, Dios, Alá y Ave, crea el mundo mediante la palabra durante siete días. Así que era de esperarse que un científico religioso llamado Lemaitre fuera el que propuso originalmente la idea de un inicio del cosmos. Bien, ya me toca. En aquella época, los físicos, astrofísicos y astrónomos pensaban que el universo había sido. Eterno y estático. Eterno y estático. Aunque el propio Sir Isaac Newton había dicho que un universo eterno y estático sería inestable debido a la atracción gravitatoria de entre todos los cuerpos. Ajá, ¿Y dónde entra esa vaina del fondo cósmico del microondas? ¿O me dirás que se cree que existe? O oh, se piensa Si sí existe solamente que está a la escala de los microondas D, Y representa el momento en que la luz fue libre como una lombriz Verás, como la luz no puede evitar interactuar con partículas con carga eléctrica Y los electrones y protones que son las partículas que tienen carga eléctrica Que técnicamente los protones están hechos de quarks que también tienen carga eléctrica y carga de color Digamos que estaban de fiesta y muy ebrios. Y como la luz no puede invitar a interactuar con ellos, pues era prisionera del plasma primigenio. Hasta que un día, cuando la energía ya era terriblemente menor a como era en un principio, y se empiezan a formar los primeros átomos. La luz pudo por fin escapar. Y los grandes viajes comienzan para ella. Y esa es la primera imagen que tenemos del universo, el fondo cósmico del microondas, cuando la luz por fin fue libre, libre. Señor productor, has estado muy callado durante todo el video y no lo has interrumpido como en los últimos... ¿Todos videos? Es que con su pseudo pelea, ya terminaron todo el video. ¿Yo ya qué digo? Ya solo falta rellenar los últimos 22 segundos del aniversario. Y por cierto, Diego, ¿por qué eres tan agresivo hacia Poppet? ¡Me robó un video! Ya nunca hice... Bueno, continuarán su pelea fuera de cámaras. Terminamos la grabación en 5, 4, 3, 2...